Cuando es inseguro, sí. Vamos en este momento a recibir a Arizmendi, que está en la calle, señores. Vamos a ver qué está pasando en la calle, porque de esta mañana vimos eh, una militarización. en la Está ciudad militarizado ciudad el pueblo. Y no sabemos qué es lo que está pasando, porque que no la inventen? huelga se dejó Mira, para que ahí no está Arizmendi, adelante. Oye, ¿cómo que dicen? Para que no inventen ahora, antes de la opresión. Así es, en esta ocasión me encuentro en la parte oeste de la avenida Libertad en San Francisco de Macorís, en la entrada principal del populoso sector espínola de esta ciudad del Calla, donde gran incertidumbre ha llenado a toda la población franco-macorizana tras el gran número de agentes que se encuentra apostado en lugares estratégicos de esta avenida Libertad. Hay que destacar señores que a pesar de que en el día de ayer el colectivo de organizaciones populares se comprometiera eh, a dejar sin efecto el llamado a huelga como quiera, se escenificaron eh, eh, varias protestas en diversos puntos de esta localidad donde eh, ...manifestantes incendiaron neumáticos en, en varios puntos de la Libertad... ...específicamente en la calle Emilio Prudón... ...y otras eh, calles donde tradicionalmente se realizan manifestaciones... ...y repetimos a esta hora de la mañana... Eh, ...todo transcurre con total normalidad en San Francisco de Macorís... ...un gran flujo vehicular por esta avenida Libertad... ...sin embargo la, la incertidumbre, ¿verdad?... Sigue todavía en pie entre los franco los cuales eh, ya entienden que tras eh, comprometerse los grupos populares a dejar sin efecto el llamado a huelga, catalogan como innecesaria esta, este despliegue militar que se ha venido montando en la avenida Libertad. Repetimos, un gran número de efectivos policiales en los lugares donde tradicionalmente tienden a realizarse manifestaciones en San Francisco de Macorís tras este llamado a huelga convocado por el colectivo popular exigiendo varias obras y ya en el día de ayer las autoridades se comprometieron a eh, darle cumplimiento a estas Tradicionales demanda. Y nosotros estaremos al tanto, ¿verdad? Todo lo que pueda acontecer en esta ciudad del Gaya con la finalidad de mantenerlo bien informado. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Bien, bueno. ustedes vieron, mis amigos, el pueblo está normal, pero hay, hay muchos militares en la calle. Prevención sí, ¿no? preventiva. Míralo ahí donde están los policías. Sí, sí, claro. eh, pero esa no es la farmacia, la, San Miguel. Porque no hubo, no, no, eso es aquí abajo en la Emilio Prudón, esa zona de o sea, por ahí. Cerca de sí. la iglesia Santa Rosa, sí. no, no, ahí Ah, ahí es esa zona. Okay, okay. Es la esquina de la iglesia. Bueno. A ah, Papio Oliviero. Exacto. Sí. Ay, bueno ella. para hacer sí. referencia a lo que ayer ya decía, que cómo cambia el discurso con lo que tiene que ver con el tema de la arena, cuando estuvimos cuando en la reforma, yo sé que él recuerda que Fulvio explicaba de manera científica. Eh, ¿Cuál era el proceso en el que se podía hacer de manera supervisada y de una cantidad limitada claro. la cantidad de arena que se sacaba sí. de los ríos para que no se malinterprete? Pues no, la gente jamás. piensa que Fulvio, o que a través del trabajo que le hace el Ministerio de o Medio Ambiente, está diciendo acuerdo, que yo se saque arena criticado. o que se permite arena. No recuerdan en, sacar. en pandemia lo que critiqué de la compañía que está aquí cerca? Sí. sí. Hablamos de y eso. los y camiones allá? están constantemente explotando los ríos. Va. ¿Tú, sí. sabes, tú sabes lo que significa, Va. tú sabes lo que significa tú meterle una retrocavadora a un río. Adiós. Tú sabes el daño que, que eso puede. Total. Provoca? Y me van a decir a mí que hay que hacerlo frecuentemente. De que, porque, que, no, no. Bro, no bro, cada cierto no, tiempo, no, vamos, vamos, vamos no, hay no, crecida, bro, trae no, esos y materiales. Y el propio río saca lo que no necesita. Correcto. A, eso es lo que, que se